Hola a todos, ¿cómo están? Voy a jugar hoy al deporte nacional colombiano, por eso tengo la camiseta. Pero no hablo del fútbol, mucho cuidado, hablo del tejo. El tejo es esa masa de metal. Y este deporte consiste en botar esa masa sobre una mecha. Pero esa mecha tampoco tiene que estar en el piso. Esa mecha se coloca aquí, les voy a enseñar dónde se coloca la mecha. Se pone en el medio de este barro. Entonces este abarro, obvio que va a absorber el peso del tejo. Bueno, entonces vamos a hacer... Voy a intentar jugar este juego, pero yo creo que soy muy malo. Este juego debería estar permitido en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no lo ponen? Mucha tristeza. Pero este juego es muy chévere y es muy colombiano. Y normalmente este juego se juega con muchas personas para hombres y para mujeres. Y los que ganan yo creo que tienen que, como, que tomar cerveza. Pero la cerveza es perjudicial para la salud, así que en este video no habrá nada de licor, solo juego. Entonces me voy a posicionar allá y voy a intentar darle a la mecha. Si el peso va sobre la mecha, explota. Bueno, tampoco una bomba, pero se escucha como un petardo. Entonces voy a hacer el primer ensayo disparando, bueno, botando esa masa hacia allá. Miren la distancia, como 4 metros. Bueno. Entonces, ahora, para que me vaya bien. La, la, la cosa es que dice no cómo hay que lanzar el té. Voy a intentar y espero no romper nada. A ver, primer intento. Oh, si escuchan el ruido, quiere decir que apunte muy mal. otro ensayo, hasta que vaya por lo menos hasta el barro y no hasta el piso a ver concentración intentar y disparar Ay, bueno podemos ver más o menos como le me disparé se cayó aquí entonces vemos la, la huella bueno normalmente a veces se puede quedar pero como fue muy muy plano entonces no, no sé qué no fue sobre la puta. bueno hagamos un, un último intento a ver cómo me va tengo que hacer honor a la camiseta así que por favor si miran el video no se vayan a burlar estoy haciendo mi mejor esfuerzo para la camiseta colombiana a ver último intento Ay, bueno, un cuarto intento por favor Falta que vayamos a barro muy, muy bueno. A ver, último intento de verdad. Ah, bueno, ya no voy a hacer más. Después que el impacto. Fue abajo, a la derecha. disparé acá. Cuando tenía que disparar acá. Bueno, eso deja obvio las manos un poquito sucias. Y bueno, como decía, normalmente el ganador toma un poco de cerveza, pero como perdí, no habrá cerveza para mí. Bueno, entonces si les gustó el video y el deporte nacional colombiano, pongan un like al video y suscríbanse al canal. Y la próxima vez les juro que voy a tener a la mecha. Bueno, que estén muy bien.